Aquí, con Café en Mano, les damos la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de Un Café con la Biblioteca. Mi nombre es Patricia Vargas. Yo trabajo en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y esta tarde me acompaña de nuevo Senia Olmos. ¿Cómo estás, Senia? Hola, Patricia. Estoy muy contenta por compartir este rato con usted y con toda la comunidad universitaria que hoy nos acompaña. Bienvenidos y bienvenidas. Yo también soy referencista en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y espero que toda la información que compartamos en esta nueva transmisión de un café con la biblioteca desde la virtualidad sea de mucho provecho para todos y todas. Los invitamos que desde ya, a partir de este momento, hagan sus preguntas por medio de comentarios en esta transmisión y al final les estaremos respondiendo sus inquietudes. En la edición anterior tratamos el tema Criterios para evaluar fuentes de información. Para quienes no hayan podido acompañarnos en esa ocasión, esta transmisión la, lo, lo, lo invitamos a que pueda verla de nuevo en la publicación del día 30 de septiembre. Sí, claro. El día de hoy, en esta nueva transmisión de un café con la biblioteca virtual, vamos a tratar el tema cómo elaborar estrategias de búsqueda. Pero antes de iniciar propiamente, con el tema de esta tarde debemos eh, indicar que mucha de la información que vamos a compartir está basada en el documento Cómo buscar información en economía que está disponible en el sitio web de la Universidad de Alicante. También los invitamos a consultar el libro Búsqueda y recuperación de la información de los autores Nuria Ferrán y Mario Pérez Montoro. Este libro lo encuentran en, a través de la página eh, del sistema de bibliotecas, del sitio web del sistema de bibliotecas, en el enlace bases de datos, bases de datos suscritas, y el recurso se llama el libro. En este recurso pueden consultar este material y otros más muy interesantes relacionados con la temática de la búsqueda de información. Bien, sin más, Pasamos entonces a compartirles lo que es el concepto o la definición de búsqueda. La búsqueda eh, bibliográfica es el procedimiento que nos permite localizar en una serie de fuentes de información distintas un conjunto de documentos y la información necesaria para resolver cualquier problema de investigación o información que se nos plantee es importante por lo tanto tener presente que la búsqueda es un proceso un proceso y eh, esta búsqueda siempre se inicia o responde a una necesidad de información que le dio inicio al proceso de búsqueda siempre tiene que haber una una necesidad eh, subyacente que me permitió eh, comenzar a desarrollar todo lo que es el proceso de búsqueda y recuperación de la información. Esta eh, búsqueda y esta necesidad puede tener un motivo académico o laboral, o incluso podríamos pensar en necesidades de información más básicas, personales, una dirección, eh, un número telefónico, algo más básico. En esta tarde, eh, nuestro interés es compartir lo que es la, el proceso de búsqueda y recuperación de la información desde el punto de vista académico. También podríamos eh, plantear que dentro del proceso de búsqueda de información es muy importante, por lo tanto, definir con claridad la necesidad de información que dio inicio. Al proceso. Vamos a aprender detalles en esta tarde eh, al respecto. Para poder, una vez que hemos eh, establecido concretamente esa necesidad, identificado esa necesidad, entonces tenemos los elementos para traducirlo a términos de búsqueda. Y van a ver qué interesante, vamos a poder construir estrategias de búsqueda a lo largo de esta, de esta tarde cómo lo vamos a desarrollar, eh, como les decía, a lo largo de esta transmisión. A su vez, el objetivo de la búsqueda y la temática propiamente influyen directamente en el tipo de fuentes de información que se deban consultar para poder localizar la información que se requiera y satisfacer esa necesidad de información que dio inicio a todo este proceso. Ahora, tal vez, Senia. ¿Podríamos explicarle a la audiencia que nos honra con su presencia en esta tarde eh, las etapas que incluye este proceso de búsqueda de información? Claro, Patricia, con mucho gusto. La búsqueda de información conlleva, como usted lo indica, varias etapas. La primera etapa consiste en analizar la situación o el problema que generó la búsqueda y definir la misma. En esta etapa se debe establecer con qué propósito requiero realizar la búsqueda. Y podría ser precisamente un trabajo de investigación para un curso, el trabajo final de graduación u otro trabajo. Bueno, entonces debemos analizar lo siguiente. ¿En qué ámbito de la ciencia se ubica el tema que estoy investigando? También, ¿qué se ha investigado sobre esa temática? Y también, pues, ¿cuáles aspectos se han tomado en cuenta en esas investigaciones que ya se han realizado? se aconseja buscar información en las siguientes fuentes, enciclopedias, manuales o monografías más especializadas. Y la información recopilada en esta etapa establece el punto de partida para la búsqueda bibliográfica precisamente. Patricia, ¿podría usted explicarnos cuál sería la segunda y la tercera etapa, por favor? Sí, claro que sí. En la segunda etapa hacemos énfasis a lo que dentro de este proceso de búsqueda de información se hace énfasis al, al aspecto del de nivel y la cobertura de la búsqueda. Acá concretamente nos estaríamos refiriendo, generalmente nos estamos refiriendo a lo siguiente. Cuando logramos establecer eh, la necesidad y especificidad en el tema que, que quiero, el, sobre el cual quiero trabajar y desarrollar el proceso de búsqueda de información, también debe haber un aspecto en cuanto al periodo temporal y la cobertura geográfica. Ese, ese tema debe estar delimitado también en tiempo y espacio. El periodo temporal, entonces, haría alusión al rango de años que debe abarcar la búsqueda en función de la temática a desarrollar en la investigación. Y la cobertura geográfica hace alusión al lugar o lugares donde se realizará la investigación. Podría ser a nivel, a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, pero estos dos aspectos dentro de esta segunda etapa son muy importantes. Están íntimamente ligados también con lo que es la tipología documental. Debo seleccionar cuáles tipos de documentos se van a utilizar. Eh, y, y por supuesto, debo tener claro cuáles son esos tipos de documentos. Podrían ser libros, artículos de investigación, artículos de revisión, podrían ser congresos, biografías, anuarios para los datos de actualidad, estadísticas, datos geográficos, legislación. Todo ello eh, engloba lo que se denomina tipos de documentales, tip, tipología documental o tipos de, de documentos que me van a servir para alcanzar a satisfacer esa, esa necesidad de información que dio pie a todo el proceso. Estos, esta tipología documental variará según la finalidad del trabajo en función de la disciplina. Por ejemplo en ciencias económicas en el, el área de ciencias económicas podríamos indicar que es muy, eh, es muy utilizado lo que son libros estadísticas o artículos de revistas científicas pasaríamos ahora al, al tercer a la tercera etapa la tercera etapa de este proceso se debe eh, enfocar a la selección de los recursos de información entonces, una vez que hemos pasado la etapa de la delimitación del tema, de, de la especificidad del tema, y luego el tiempo, el tiempo y el espacio en el cual que se va a, a enfocar la investigación y la tipología documental que voy a utilizar, entonces también dentro de este proceso es muy importante definir o establecer ¿Cuáles recursos de información me permitirán tener acceso a, esa, a esos diferentes tipos de documentos que van a arrojarme la información que requiero? Acá podríamos eh, tal vez hacer alusión siempre a un ejemplo eh, relacionado con las ciencias económicas. Entonces podríamos decir que nuestra temática, imaginémonos que nuestra temática está enmarcada dentro del ámbito de las ciencias económicas. Y dentro de las ciencias económicas, algo muy, muy específico en cuanto a la temática del mercadeo. El mercadeo que está vinculado con lo, con lo que es la, los negocios, la administración de negocios. Podríamos entonces acercarnos, por ejemplo, a, al, al sitio web del sistema de bibliotecas, que nos ofrece una gran cantidad de recursos de información y explorar en el enlace, bases de, datos, bases de datos, bases de datos suscritas, de los materiales a texto completo que me ofrecen cada uno de ellos. Y podría llevarme eh, la, la grata sorpresa, digámoslo de esta forma, que hay un recurso de información valiosísimo que se llama Passport cuya especialidad es la investigación de mercados. Entonces, ese sería un buen recurso de información que me acerque a lograr eh, éxito en este proceso de búsqueda de información eh, que iniciamos eh, con, con la necesidad la necesidad de información que le dio pie a todo a todo el resto de las etapas entendido patricia y les hablaré ahora de la cuarta etapa la cuarta etapa consiste precisamente en elaborar la estrategia de búsqueda. Entonces, la estrategia de búsqueda eh, consiste en integrar, eh, perdón, en interrogar el recurso o recursos seleccionados para ubicar y tener acceso a la información que se requiere. Como vemos en pantalla, los pasos para elaborar una correcta estrategia de búsqueda son escribir una frase que describa lo que se quiere buscar. Es decir, también eh, yo puedo plantear esta frase en modo pregunta verdad Si sí, se me hace más sencillo hacerlo de esta forma. Entonces hago una pregunta sobre lo que voy a investigar. También debo identificar los conceptos e ideas principales y elegir los términos que mejor los representen. Es decir, una definición clara del tema a investigar. También debo eliminar conceptos poco relevantes o demasiado generales que no me van a ayudar en la búsqueda. Debo buscar términos alternativos, es decir, sinónimos. Para eso yo me voy a ayudar de diccionarios especializados, por ejemplo, para poder desarrollar esos sinónimos, extraerlos y tenerlos anotados. También debo establecer las relaciones entre los términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio del recurso que se va a utilizar. Es decir, los campos de búsqueda y operadores, pero de los cuales vamos a ampliar más adelante. De hecho, todos estos temas los vamos a ampliar más adelante en esta transmisión. Ahora continúa Patricia explicándonos la quinta y la sexta etapa. Bien, muchas gracias, Senia. Sí, la quinta etapa está relacionada con la parte de la ejecución de la búsqueda y, el, y la valoración que hago de los resultados. La quinta etapa, por lo tanto, implicaría que como ya nos ha, acaba de explicar eh, Senia, ya pasamos el proceso de la elaboración de todo lo que es la estrategia de búsqueda, que es muy importante y es la que eh, a la que tenemos que brindarle muchísimo, dentro de todas las etapas tenemos que brindarle muchísimo eh, atención porque es la que nos va a dar el, el camino eh, más eh, adecuado para lograr eh, obtener los resultados pertinentes a mi búsqueda. Llegamos entonces a la parte de la ejecución. Voy a ejecutar la búsqueda, la ejecuto en, puede ser en un sistema de recuperación de información, un sistema de localización de información, eh, llámese base de datos o algún otro. Entonces, ahí voy a ejecutar mi estrategia de búsqueda. Voy a ver qué tan exitosa es. Todos, todos siempre a, a, al pasar a, a esta siguiente etapa, pues el, el resultado que esperamos sea exitoso, sea resultados y recursos eh, o documentos eh, pertinentes a mi búsqueda de información. Al verificar la pertinencia de los resultados obtenidos en relación con la necesidad de información que dio pie al proceso de búsqueda, es, eh, eh, me permite establecer ¿Qué de, de todo este universo que obtuve es adecuado y que no? Y entonces, al valorarlo, puedo establecer eh, si debo ejecutar cambios en el proceso que venía o en la estrategia de búsqueda como tal. Con esta eh, revisión, por lo tanto, se puede determinar si se han recuperado documentos que no son pertinentes, como les decía, en algunos autores a esto se le llama ruido documental o bien establecer si todavía faltan, falta recuperar información. Es, a esto se le llama silencio documental. Acá me voy a permitir compartirles una figura que la extrajimos de, del libro que les mencionamos al inicio, del libro Búsqueda y Recuperación de la Información de Ferrán y Pérez Montor eh, si alguno quisiera consultarlo, eh, la figura la encuentran en este libro en la página número 15. Me voy a permitir, eh, tal vez, eh, ampliar sobre la figura como tal. Dentro de este proceso de, de ejecución y valoración de, de, de los eh, resultados, es importante entonces tener presente que puedo tener un universo bastante amplio de documentos sobre los cuales eh, a los cuales puedo tener acceso imaginémonos que nos estamos eh, acercando a un recurso de información llámese bases de base de datos eh, eh, científicas eh, como las que les ofrecemos a través del sitio web del sistema de bibliotecas Podría ser Science Direct, podría ser EBSCO, podría ser JSTOR. Y dentro de este recurso de información, tengo una, una, una gran cantidad de documentos. Sobre esos documentos, entonces yo me voy a acercar a ese recurso de información y voy a interrogar el recurso de información con la estrategia de búsqueda que establecí. Si es... Eh, la más pertinente, entonces posiblemente voy a obtener lo que tenemos tal vez en el recuadro eh, en gris claro, donde dice documentos recuperados y pertinentes. Ahí obtuve realmente eh, la, la satisfacción de mi necesidad de información. ¿verdad? De por medio hubo todos los pasos que los, eh, les hemos venido comentando, pero podría ocurrir que esa estrategia de búsqueda, por alguna razón, ¿verdad? que tenemos que analizarla, por supuesto, me puede dar ruido, que los resultados eh, sean resultados que no van acordes con lo que realmente yo requiero. Eso sería como el ruido, eh, ruido documental, digámoslo así. Y luego eh, podría darse también el silencio, ¿verdad? Podría ser que dentro de ese recurso de información hay una gran cantidad de, de, de documentos valiosísimos que los estoy perdiendo, que no estoy pudiendo llegarles a través de, de, de la pregunta o de la, de la interrogación que le estoy haciendo al recurso de información porque no hice el, el, el, paso, el paso más adecuado para recuperar aquellos Aquellos documentos y entonces hay un, hay un silencio mental. Eh, estos autores nos dicen que el proceso ideal de búsqueda y recuperación es aquel en el cual el silencio y el, ru y el ruido son nulos o iguales a cero. ¿verdad? Entonces, donde yo realmente ejecuto la estrategia de búsqueda y obtengo aquellos documentos eh, resultados eh, o documentos pertinentes que vienen a satisfacer mi búsqueda de información. ¿Verdad? Entonces esto es muy importante eh, de tener eh, bien, bien claro. Acá me voy a permitir eh, compartirles eh, tal vez un ejemplo. Este ejemplo, eh, para respetar derechos de autor, por supuesto, eh, igual, eh, lo extrajimos de este libro que nos pareció bastante interesante. Y el ejemplo lo queríamos compartir porque eh, es muy aclarador, o sea, nos aclara muy bien el, la parte del ruido, el ruido eh, que me provoca aquellos eh, documentos que no satisfacen mi necesidad de información. Entonces, imaginémonos que somos estudiantes, estudiantes de, de arte, y, y eh, vamos a utilizar Google, vamos a utilizar Google para, para buscar información. Eh, nos acercamos a Google y lo que pasa es que en la, en la estrategia que decidí utilizar, solamente puse Van Gogh. Yo como estudiante de arte, eh, lo que quería era información acerca del pintor holandés eh, Vincent Van Gogh, pero... Eh, solo puse Bango. entonces puedo recuperar dentro de las, dentro de los eh, resultados vienen páginas del grupo musical vasco La Oreja de Bango, ruido documental, ¿verdad? Entonces eh, ante esos resultados tengo que detenerme y analizar qué hice mal en mi estrategia de búsqueda, qué me faltó en mi estrategia de búsqueda para alcanzar resultados pertinentes y satisfacer la, eh, la necesidad de información que, que tenía en ese momento. Producto de la valoración de los resultados, entonces, eh, lo que podría eh, eh, ocurrir es que deba replantear la búsqueda, devolverme unos pasos hacia atrás en ese proceso que ya, que ya eh, había caminado, pero que no estoy obteniendo lo que necesito. Entonces tengo que devolverme y puedo eh, establecer algunos aspectos que les voy a compartir, modificar los términos seleccionados, eliminar, eh, eliminándolos o añadiendo otros nuevos, podría ser, modificando eh, campos de búsqueda y operadores, eh, y, oper y utilización de operadores. Estos dos aspectos los vamos a ver... Eh, eh, a continuación, dentro del desarrollo de la actividad el día de hoy. La sexta etapa, la sexta etapa es eh, la, más, eh, la, la más bonita, digamos, dentro de, para decirlo de alguna forma, dentro de este proceso de búsqueda y recuperación de información, porque es cuando ya he logrado el éxito en, en, en la recuperación. En la, en los resultados, el éxito eh, al la búsqueda y, la, y valorar los resultados son pertinentes, documentos pertinentes a mi, bus, a mi necesidad de información. Entonces la sexta etapa eh, nos habla de la parte ya de recuperación y almacenamiento de la información, que ya eso es, eh, es cuando vamos al recurso de información, llámese por ejemplo bases de datos, eh, vamos a hacer un ejercicio más adelante para que quede esta parte más, eh, más clara. Y este, estos recursos, muchos de ellos me ofrecen muchas opciones o diferentes opciones para recuperar la información, que podría ser, por ejemplo, enviarse al correo eh, el enviarse los documentos al correo electrónico, descargarlos en PDF, eh, recuperar los metadatos y gestionarlos a través de un gestor de, de referencias bibliográficas como sería Mendeley, Note, eh, Sotero. Algunos eh, recursos nos permiten imprimir otros nos permiten solamente leer en línea, verdad? son diferentes opciones ya lo, en, en cuanto a la temática de recuperar y almacenar. También nos permiten algunos recursos crear eh, perfiles, perfiles personalizados a través de los cuales podemos gestionar alertas de, que, de tal forma que, que cuando ingresa documentos nuevos al, al recurso de información, me hace un aviso a mi correo electrónico de que ingresó material nuevo relacionado con la estrategia de búsqueda que yo apliqué en ese recurso. Entonces, todos estos son elementos que me permiten eh, abarcar la sexta etapa, recuperar y almacenar, almacenar la información localizada. Gracias, Patricia, por esa explicación. A partir de ahorita les recordamos también que pueden realizar sus consultas mediante comentarios y al final las estaremos respondiendo. Así que ahí esperamos sus consultas. Muchísimo gusto. Bueno, les voy a hablar entonces de lo que consiste en eh, definir precisamente la estrategia de búsqueda, los aspectos que debemos tomar en cuenta. Entonces, las técnicas eh, de búsqueda eh, y cómo las debemos efectuar lo veremos a continuación. Bueno. Como se indicó anteriormente, el primer paso consiste en formular de forma muy efectiva y eficaz una frase que defina el tema a investigar. Entonces, como indiqué, se puede plantear en forma de pregunta y también puede escribir otras frases alternativas las cuales nos van a ayudar a la hora de extraer los términos claves que sería la segunda parte, donde se indica acá en la diapositiva que se expone en este momento, que debo establecer conceptos claves que describan las frases cortas que se definieron. Entonces, este, este paso, estos conceptos claves, yo los puedo eh, eh, obtener de esa frase que eh, se elaboró al principio, o las frases eh, alternativas. Entonces, después de este proceso, se debe eh, buscar sinónimos de estos conceptos, los cuales me van a servir para... Eh, realizar la búsqueda precisamente de esta forma nos aseguraremos de contar con un, más de una palabra para realizar ese proceso de búsqueda y, el que, y que este proceso sea muy exitoso como nos lo dijo Patricia verdad para la definición del tema y selección de las palabras claves tome en cuenta que el éxito de su búsqueda estará determinado en gran parte por la adecuada selección de estos términos y para que los utilice en su estrategia por lo tanto se aconseja utilizar términos significativos que verdaderamente representen ese tema que usted va a investigar y además eh, que lo diferencien de los documentos que le puedan interesar del resto de los documentos que más bien no eh, que obtuvo, pero que no le van a interesar. No incluya preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres, adjetivos o adverbios en su búsqueda. En esa estrategia no deben existir estas palabras. ¿Por qué? Porque el sistema de búsqueda los va a tomar en cuenta y le va a recuperar resultados que tal vez no sean acordes a lo que usted necesita recuperar. Entonces, vamos a compartir una nueva pantalla donde les vamos a mostrar ¿Cómo quedaría elaborada esta estrategia de búsqueda? Entonces, vamos a suponer un término o más bien una, un tema hipotético, ¿verdad? Sobre el trastorno bipolar. Bueno, dentro del ámbito científico, este tema estaría marcado dentro de las ciencias de la salud, ¿cierto? Enfocándolo específicamente en la rama de la psiquiatría por eh, precisamente el trastorno bipolar. Entonces, tengo mi tema ya definido, el trastorno bipolar. Bueno, de esta frase se extrajo entonces, eh, perdón, de, de, del tema se extrae la frase, tratamiento del trastorno bipolar mediante litio. Esa es la frase que estamos obteniendo a partir de este tema. Luego eh, vamos a desglosar esta frase, vamos a extraerla, vamos a desmenuzarla para poder obtener los términos claves. Entonces, dentro de la temática del trastorno bipolar, lo que se quiere investigar, ¿verdad?, es el tratamiento o medicación de, de, de este trastorno, precisamente, mediante el medicamento líquido, tomando en cuenta, entonces, la temática de la medicación, definida en la palabra tratamiento, precisamente. Entonces, lo vamos a ir desglosando de esta manera. Ya tengo la frase... La voy a desglosar para extraer de allí los conceptos claves, los que me van a servir para establecer mi estrategia de búsqueda precisamente. Entonces, esos términos claves están anotados acá en esta tercera columna y eh, serían tratamiento, trastorno bipolar y litio. esos es extraídos de esta frase de investigación. Luego investigamos cuáles serían los sinónimos uh, de estos términos. Entonces, en este caso podrían ser eh, medicación y receta médica por el aspecto del tratamiento, también trastorno maníaco-depresivo por el trastorno bipolar y extraemos también otros medicamentos que son sales de litio y carbonato de litio. Entonces, de esta manera me quedarían los sinónimos también para realizar mi búsqueda. El paso siguiente sería hacer una traducción de estos términos y entonces hago la investigación respectiva para traducirlos al idioma inglés, por ejemplo. Bueno, ¿por qué el inglés? Bueno, el idioma inglés es el idioma universal para uh, la producción científica, ¿verdad? Para nadie es un secreto que esto es así. Entonces, a la hora de traducirlos al idioma inglés, me voy a asegurar de que yo puedo buscar bajo estos términos también en las bases de datos o en los recursos que voy a elegir para establecer mi búsqueda. De esta forma, entonces, estaría lista la estrategia para iniciar este proceso. Ahora Patricia nos explicará los operadores. Sí, muchas gracias, Senia. Dentro de las, eh, ¿verdad? Dentro de este proceso eh, y de las técnicas de búsqueda se puede mencionar el hacer el, el uso de los eh, operadores, el hacer uso de los operadores. Vamos a trabajar con los operadores booleanos. ¿verdad? Los operadores eh, podríamos definirlos eh, que expresan las relaciones entre los términos incluidos dentro de la estrategia de búsqueda. Una vez que hemos establecido eh, la especificidad del tema, los términos clave, los sinónimos, los términos en otro idioma, vamos a acercarnos ahora a un recurso de información a hacer la búsqueda, a interrogar ese recurso de información para tra tratar de extraer los eh, documentos que satisfagan mi necesidad de información. Para hacerlo de la forma más eh, pertinente, eh, más adecuada, existen los operadores booleanos que me permiten hacer esa combinación de términos. Eh, les voy a explicar y comentar en eh, qué consiste cada uno de ellos. Son el I, el OR y el NOT. Cada uno me permite hacer búsquedas diferentes. Con el I... Eh, que es la imagen eh, que tenemos en la parte superior de la pantalla eh, a la izquierda, el AND en inglés, ahí lo que estamos eh, construyendo es una estrategia a través de la cual le voy a decir al recurso de información o al sistema eh, de localización de información que me, eh, que me haga una búsqueda en la cual me traiga documentos que contengan el, el, el tema A y el tema B. ¿verdad? Tenemos en, en, el, en el círculo de la izquierda, tenemos eh, una A, en el de la derecha tenemos una B, están en blanco. Donde se entrelazan ambos círculos, que está en celeste, ahí estarían ubicados los eh, documentos pertinentes a mi búsqueda. Si eh, lo hubiera aplicado, por ejemplo, podríamos traer el... Eh, el ejemplo que acaba de mostrarnos Xenia y podríamos eh, haber solicitado trastorno bipolar en la A y en la B podríamos haber eh, solicitado litio. ¿verdad? Queremos documentos en donde se trabajen ambos temas. El OR es un operador eh, más amplio, ¿verdad? Me, me permite eh, trabajar con, con dos términos en este caso, pero el significado es el siguiente. Ustedes pueden observar que ambos círculos están eh, pintados de celeste. Eso es porque si yo hubiera solicitado, por ejemplo, eh, dentro del manteniendo siempre el ejemplo del trastorno bipolar, eh, vimos que uno de los sinónimos es carbonato de litio. Entonces yo podría haber pedido al sistema que me busque a litio y B, carbonato de litio. O sea, me puede eh, buscar bajo los, cualquiera de los dos términos o los dos términos eh, pueden estar presentes en los documentos. Entonces, eh, el OR sería un operador que me permite eh, establecer eh, ampliación en esa búsqueda. El AND es un operador restrictivo en el sentido de que me direcciona un eh, hacia algo más más específico que quiero que que contengan esos esos eh, documentos y finalmente el not es un operador eh, también restrictivo vemos igual dos círculos en donde tenemos uno eh, pintado de azul el otro blanco pero donde se entrelazan también hay ahí blanco ¿verdad? entonces eh, del, cuando utilizo el NOT, lo que estoy indicándole al sistema es que me traiga materiales o documentos relacionados, por ejemplo, si fuera a este, trastorno bipolar y si en nuestra búsqueda quisiéramos algún grupo poblacional o hombres, mujeres, podríamos decirle NOT adolescentes o o no mujeres, ¿verdad? Entonces nos va a recuperar eh, registros en donde tra trabaje el tema del trastorno bipolar y me excluya el, lo que estaría en B, ¿verdad? El otro término que dentro de mi estrategia no es eh, no es no quiero que venga incluido, ¿verdad? Dentro de los dentro de los eh, resultados. Entonces como vemos los operadores booleanos es, eh, es una herramienta muy importante que nos permite eh, hacer o esa, ese vínculo o reflejar las relaciones entre los conceptos que este, van a identificar a los documentos que voy a, a recuperar. Vamos ahora a, a compartir pantalla porque les voy a hacer una, una búsqueda en uno de los recursos de información. Para aplicar lo que son operadores booleanos a través de, eh, de la estrategia que nos mostró Senia cómo se construía y también vamos a hablar dentro de esta, dentro de este apartado de los campos, de los campos de búsqueda y de los modos de búsqueda, que eso lo podemos ver claramente utilizando un recurso de información. Vamos a compartir pantalla. Y acá tenemos, eh, bueno, para la audiencia que nos acompaña, les, eh, les recuerdo, este es el sitio web del sistema de bibliotecas. Eh, nuestra dirección es cifdi.ucr.ac.cr y vamos a hacer uso de las bases de datos, de las bases de datos eh, con información de actualidades científicas que desde el sistema de bibliotecas les ofrecemos. Acá entramos al enlace bases de datos suscritas y... Vamos a trabajar con EPSCO, que es uno de estos recursos de información. Eh, uno de los, eh, de los pasos eh, que les comentamos al inicio para tratar de abordar de la mejor forma eh, la, la, el proceso de búsqueda y recuperación de la información era establecer la tipología documental y luego, inmediatamente, junto a esto, los recursos. Entonces, aquí estamos eligiendo uno, por ejemplo, EBSCO Academic Search Ultimate. Este es multidisciplinario, pero ahora vamos a ingresar a esta plataforma para seleccionar uno más especializado. Vamos a trabajar con ambos para aplicar eh, este, este paso que lo, les comentamos al inicio. Una vez que hemos eh, ingresado a la interfase, entonces vamos a ir a esta pestañita de bases de datos y ahí vamos a seleccionar GitLab, que es un eh, recurso de información, una base de datos especializada en ciencias de la salud. Entonces, esa vamos a trabajar con ambos recursos de información, ¿verdad? No, no solamente con uno, sino con, con ambos para ampliar mis posibilidades y eh, aplicar aquello que se nos decía que tenemos que eh, analizar muy bien cuáles tipos documentales requiero de acuerdo a la necesidad de información y dónde encontrar esos tipos documentales, por ejemplo. Eh, si, fuera, eh, si fuera que vamos a buscar sobre arte, verdad eh, no necesariamente vamos a elegir una base de datos eh, especializada en ciencias de la salud, ¿verdad? sino que trataríamos de eh, decantarnos por otros recursos de información. Bien, para continuar con eh, la estrategia, ¿verdad? vamos a digitarla en la caja eh, de búsqueda eh, que está al inicio. Vamos a poner trastorno bipolar. Eh, Senia nos hablaba de la importancia de también... Eh, tener los términos en inglés. Eh, cabe señalar en este momento que muchos de los recursos de información a nivel internacional, eh, la prioridad es la publicación en idioma inglés. ¿verdad? Para el ejercicio vamos a trabajar en español, pero igual para ampliar nuestras posibilidades de recuperación de información, podemos trabajar en con, con uno o con, con los dos idiomas o con otros idiomas, ¿verdad? No limitarnos a uno solo porque estaríamos generando tal vez ahí eh, aplicando hacia acá lo del silencio verdad con todo aquello que esté este más allá de la del de lo que estoy eh, del idioma que estoy privilegiando en, en mi búsqueda. Bien, acá voy a hacer una búsqueda eh, compleja Podríamos lo decir así porque vamos a aplicar eh, dos operadores. Vamos a decirle al sistema que quiero de tra eh, trastorno bipolar y que me lo y que busque eh, o que me recupere eh, información, documentos en cualquier tipología en este momento, donde se mencione la palabra litio o la palabra litio en inglés. Eh, ¿Por qué usamos los dos? Porque en el texto posiblemente si recupero solo documentos en español podría tener en uno de sus campos eh, algo que se llama materia, que son términos normalizados que podrían estar en inglés. Entonces también puede buscar en esos campos y traerme resultados. ¿Por qué lo buscaría de esa forma? Porque eh, vamos a hablar acá de una vez el, eh, con el otro tema que es campos de búsqueda. En el recurso ya ejecuté eh, en principio esta estrategia, esta estrategia tal y como la tengo. Pero los recursos de información como este y otros más que les ofrecemos tienen campos de búsqueda. Cuando utilizo la búsqueda avanzada. En este momento estoy utilizando la búsqueda avanzada. Y esa me permite... Trabajar términos, terminología y direccionarla a ciertos campos de búsqueda. Eh, los que casi siempre son muy comunes son el campo de autor, el de título, el de términos normalizados, eh, que son las materias, o en este caso texto completo. Podríamos hacerlo de esta forma, pero voy a dividir esa, esa estrategia utilizando los operadores booleanos que ya de por sí el recurso me ofrece. Verá, aquí los tengo los tres, and or not. Entonces vamos a pasar litio-litium a la parte inferior. Y vamos a ejecutar la búsqueda y le vamos a indicar en este momento que el, el, el campo eh, que voy a utilizar es el de texto completo, o sea, que, busque, que haga la búsqueda lo más amplia posible. También les mencionamos que podíamos eh, aplicar eh, dentro, de las, dentro de los elementos para, eh, para es, establecer una mejor estrategia de búsqueda y delimitar de una eh, mejor forma el, el la temática estaba la cobertura eh, en rango de años. Entonces esto es otra eh, posibilidad que estos recursos me ofrecen. Entonces voy a eh, trabajarlo del 2010 al 2020 aplicando ese otro elemento y ejecutamos la búsqueda. Eh, obtuvimos eh, más de 100 resultados y acá podemos observar nuestra estrategia de búsqueda eh, utilizando los operadores booleanos que en este momento eh, decidimos utilizar, ¿verdad? Entonces, ahí ya podríamos comenzar a explorar, esta es la parte ya de explorar, de valorar eh, y, este, y verificar qué tan pertinentes son los resultados con respecto a la búsqueda que ejecuté, ¿verdad? A la búsqueda que ejecuté con base en la estrategia que este que elaboré previamente y todo lo que está hacia atrás, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de aplicar lo que son operadores booleanos y campos de búsqueda. Eh, voy a hacer, voy a permitirme hacer una, una más. Acá les voy a hacer el ejecutar la búsqueda, pero en inglés. Este es otro elemento eh, que quería mencionarles, el que muchas veces los recursos me ayudan en encontrar términos, ¿verdad? Porque conforme voy escribiendo, ella me ofrece opciones. Y hay otras eh, bases de datos en donde me, me dice, usted quiso decir y me ofrece el otro término o me ofrece incluso otras posibilidades de búsqueda. Entonces, eso es muy interesante porque estamos abordando todo lo que son las, digamos, la parte de las estrategias de búsqueda que nosotros ya hemos ido construyendo, ¿verdad? de acuerdo a, a, a nuestros intereses y a nuestra necesidad de información, pero los recursos, eh, como, como estas bases de datos, me ofrecen la ayuda de por sí. ¿verdad? Entonces es interesante tener eso presente también. Vamos a buscar, hacer la misma búsqueda, pero en inglés, porque esta es, eh, esta es otra forma de aplicar operadores y campos. Acá voy a pasarme a materia, ¿verdad? A términos temáticos. Esta sería una búsqueda mucho más especializada, ¿verdad? Porque es un campo específico el que yo estoy eligiendo, el de los términos normalizados. Y vamos a ver qué este, tanta cantidad de resultados me ofrece la herramienta entonces tenemos eh, más de 800 resultados busco esos términos eh, de mi estrategia unidos con el operador and en el campo específico de materia y así podríamos eh, pues seguir verdad aplicando e intentando eh, con los términos claves los sinónimos etcétera los términos en inglés eh, ir eh, avanzando sobre eh, sobre esta sobre la búsqueda, sobre el proceso de búsqueda eh, de información. Eh, finalmente, para eh, terminar eh, en esta parte, eh, los dos modos de búsqueda eh, que generalmente vamos a encontrar en estos recursos son la búsqueda básica, se las voy a mostrar, que es una única caja de búsqueda ¿verdad? y podríamos haber ejecutado nuestra estrategia y dónde estábamos la búsqueda avanzada. Por, en la búsqueda avanzada, pues la diferencia que vemos es la posibilidad de trabajar con eh, varios campos eh, de búsqueda. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a pasar con... Eh, una temática que nos trae seña eh, muy importante. Claro que sí, Patricia. Y quiero recordarles nuevamente que pueden hacer sus consultas por medio de comentarios para que las podamos responder al final de esta transmisión. Bien. Gracias, Patricia. Bueno, de acuerdo a lo explicado por Patricia, que creo que quedó bastante bien explicado, Patricia, muchas gracias. Si la búsqueda no ha resultado como esperábamos, ¿verdad? porque tal vez no apliqué todo lo aconsejado por Patricia, entonces sería conveniente seguir eh, algunos consejos que vamos a brindar al, al respecto y es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, como decía Patricia, en algunos momentos debo devolverme pasos hacia atrás y replantear la búsqueda dentro del recurso. Entonces, si se obtienen muchísimos resultados, más bien, si obtengo demasiado, hay, hay recursos de estos que ofrecen hasta miles de resultados, son resultados demasiado amplios. Entonces, los consejos que vamos a brindar a continuación serían para este aspecto. Entonces, debo añadir más conceptos relevantes, del listado de conceptos que ya tengo extraídos y combinarlos con el operador AND, como precisamente Patricia nos acaba de mostrar. También utilizar los descriptores, como vimos Patricia utilizó descriptores, materias, eh, es el lenguaje normalizado que utilizan estos recursos. Y también puedo buscar en campos más específicos. Del recurso. Por ejemplo, en el campo título es aconsejable eh, y arroja buenos resultados cuando eh, buscamos bajo este término del título, que la palabra aparezca en el título del documento, ¿verdad? Y entonces, pero, por el contrario, puede ser que obtenga muy pocos resultados, puede ser que tenga muy, muy poquitos. Entonces, allí debo aplicar más bien el, el, el agregar más conceptos relevantes, perdón, menos conceptos eh, y, y mantener solamente los más importantes, mantener solamente aquellos con los cuales he obtenido mejores resultados. También debo añadir sinónimos combinándolos con el operador OR, como también muy bien lo explicó Patricia, y también debo ampliar la búsqueda a campos más generales, como el campo o resumen, ¿verdad? El campo resumen o todos los campos, como también lo vimos en la demostración anterior. Esto si obtengo pocos resultados. Bueno, otros consejos serían que de los resultados que se obtuvo, use un buen artículo, generalmente vamos a ubicar al menos un artículo que sea muy relevante, muy acorde con la temática que nos interesa investigar. Entonces, este artículo lo vamos a descargar dentro del, de, del recurso y vamos a leer este, este artículo. Vamos a obtener de este artículo también, o vamos a extraer aquellos términos claves, aquellas palabras claves que el autor agregó a ese artículo. Y también eh, el autor ha citado a otros autores, muy probablemente, ¿verdad? Y entonces, en la parte final del documento, va a, eh, él va a anotar su lista de referencias bibliográficas. Entonces, al consultar la lista de referencias bibliográficas, yo puedo obtener también otros documentos que fueron relevantes para esta investigación que, de, que me interesó de ese autor precisamente. También puedo concretar una búsqueda general añadiéndole conceptos adicionales de forma sucesiva. Y pruebo buscar también en otros recursos, otros recursos que pueden ser otras bases de datos, pueden ser otros eh, catálogos, uh, pueden ser repositorios también, que eh, eso me va a ampliar la gama de posibilidades de encontrar, de localizar información, de recuperar información. Bueno. Eh, de esta forma, damos por concluida esta temática que nos ha tomado hoy, ¿verdad? El tiempo de elaborarla, que es, bueno, precisamente cómo elaborar estrategias de búsqueda. Y les invitamos a que consulten el sitio web del CIDI, donde pueden obtener información pertinente para satisfacer sus requerimientos de información. Si quieren ampliar sus conocimientos o tienen consultas, pueden hacer uso de los servicios que les ofrecemos a través del chat y de referencia virtual del Cibdi, donde también pueden solicitar capacitaciones en el uso de los distintos recursos. Bien, muchas gracias, Zenia. Ahora vamos a pasar a la sección de consultas. Vamos a eh, verificar, a ver cuáles eh, consultas tenemos de la audiencia que nos hace el honor de, de acompañarnos. Eh, bien, voy a bien. permitirme a leer una. Nos pregunta eh, Meli Chávez, ¿ya no se usan comillas en los términos compuestos? La respuesta para Meli Chávez es sí, sí, sí utilizamos comillas. Y las comillas se utilizan eh, precisamente para eh, delimitar exactamente o decirle exactamente al recurso de información qué es lo que quiero que me traiga. Por ejemplo, en... en, en el, el ejemplo que acabamos de, de ejecutar en EPSCO, pudimos haberle agregado comillas a eh, trastorno bipolar. Y así nos aseguramos que nos traiga exactamente esa frase. ¿verdad? Entonces, para Meli Chávez, sí, sí se utilizan comillas. Pero también, eh, recuerdo, en este momento, hay eh, los, los recursos de información tienen diferentes interfaces. ¿verdad? Entonces, hay algunas eh, de estas eh, bases de datos que los operadores booleanos no están eh, tal vez presentes como están en epsco el AND, el OR y el NOT, ahí presentes en la búsqueda avanzada, sino que podrían estar implícitos dentro de la caja de búsqueda. Por ejemplo, puede ser que, que esté eh, una caja de búsqueda que diga frase exacta. Eso significa que ahí lo que yo coloque es, es exactamente esos términos los que me va a traer los resultados. Entonces, eh, hay que eh, analizar, porque también es importante dentro de todo este proceso de búsqueda y, y recuperación de información, eh, analizar el recurso. verdad Lo que les dijimos al inicio, eh, analizar en qué recurso voy a, a obtener los... Eh, los tipos de documentos que requiere y, aparte de eso, cómo funciona ese recurso de información, cómo, cómo se, se, se utilizan los operadores en ese recurso en particular, ¿verdad? Entonces, ese paso también es importante. Gracias, Patricia. Tenemos una consulta de Óscar Aguilar Rojas, donde nos consulta, o nos pregunta más bien, ¿podrían repetirme los, el título de los dos libros que comentó doña Patricia sobre búsqueda de información? Bueno, el primero de ellos no es un libro, sino más bien un documento que extrajimos, no, información extraída del, del, de la, del sitio web, ¿verdad? Y eh, se llama Cómo buscar información en economía y está disponible en el sitio web de la Universidad de Alicante. De hecho, en, en cualquier buscador puede digitar esta información. ¿verdad? de la Universidad de Alicante, y colocar allí cómo buscar información en economía, lo puede entrecomillar, y ahí va a obtener esa, ese documento. También eh, nos apoyamos en el libro, ese sí, un libro electrónico, búsqueda y recuperación de la información de los autores Nuria Ferrán y Mario Pérez Montoro, con guión en Pérez Montoro el apellido, allí lo va a encontrar en la base de datos, como lo indicó Patricia, en la base de datos, eh, el libro base de datos que contiene libros electrónicos en idioma español. Entonces lo puede localizar en el sitio web del sitio Tenemos otra consulta que nos preguntan cuál base de datos me recomienda para buscar eh, artículos científicos sobre el tema de vehículos eléctricos. Eh, Le podríamos recomendar muchas, algunas de ellas podría ser eh, la base de datos de la IEEE, donde puede encontrar eh, artículos y también eh, proceedings, que son las, eh, las actas de congresos, verdad, pero si lo que requiere son artículos científicos, también puede este, ubicarlos en esta base de datos. Y hay una base de datos importantísima en ciencia y tecnología que siempre nos gusta mencionar por la calidad de la información que ahí eh, se encuentra, que es ScienceDirect. Entonces, tiene esas dos y muchas otras más, eh, ¿verdad? Que lo, lo invitamos o la invitamos a, a consultar en el sitio web del, del sistema de bibliotecas a través del enlace de bases de datos suscritas. También tenemos otra consulta, Patricia, y es, eh, nos consultan cuando hicieron la búsqueda en la base de datos, ¿a qué se refieren cuando mencionaron la palabra materia? Bueno, Patricia lo explicó allí en, el, en la página web, ¿verdad? En ese momento. Este, y, bueno, quizá voy a permitirme compartir pantalla para mostrarle muy brevemente dentro de la base de datos para poder hacer esta búsqueda. Y entonces, um, vamos a ver, sí, sí. Vamos a compartir pantalla. Entonces, para poder demostrarles ese recurso del de, que mostró Patricia, que es la base de datos. La base de datos EBSCO. Entonces, permítame un momentito. Acá en la base de datos, base de datos suscritas, vamos a digitar EPSCO. para hacer la demostración precisamente pues en vivo, ¿verdad? Acá tenemos eh, varias, varios recursos dentro de, base, de, de la base de datos EPSCO, ¿verdad? Vamos a escoger, por ejemplo, esta de negocios. Bueno, aquí me autentico, como lo hizo Patricia también, ¿verdad? Para poder hacer la demostración. Nos interesa mostrarles precisamente dónde podemos ubicar estas materias. Entonces, bueno, la materia precisamente es un término normalizado, verdad? Es un término que extraemos de o se extrae más bien en los sistemas de, de en este caso que nos ocupa en, en las bases de datos o en, o en los recursos. Eh, de, de la gran cantidad de sinónimos, por ejemplo, que forma una palabra, entonces se, extraen, eh, se extrae una, uno de estos términos, vamos a decirlo de esta manera, que es la expresión que se elige, que se escoge ah, dentro de esa de gran cantidad de sinónimos, ¿verdad? Y esta palabra, este concepto va a representar pues, a los demás, ¿verdad? Y es una forma normalizada de, eh, de utilizar eh, para... Agregarle a los recursos o a los documentos, a, a, la, a los libros, artículos, etcétera, que se incluyen en una base de datos. Entonces, si yo quiero buscar sobre un tema, por ejemplo, en algunos recursos también se le llama descriptor o se le llama um, tema. Si quiero buscar, por ejemplo, sobre eh, mercadeo digital, ¿verdad? Entonces, Uh, si yo selecciono mi búsqueda, digamos que no puse ningún filtro acá en los campos como nos mostró Patricia y voy a dar buscar, entonces el sistema me va a recuperar gran cantidad de resultados. Aquí obtengo 29,860 resultados. Patricia nos hizo una demostración al respecto, ¿verdad? Bajo otra temática. Pero entonces, como indicaba Patricia, acá repitiendo un poco. Si yo elijo el término, que, sea, que este término esté en la palabra o esté en el lenguaje normalizado como una materia, entonces me voy a asegurar de que la, este, este término esté dentro de los resultados. Esta palabra está como una materia. Entonces yo voy a buscar... Sobre mercado digital y me voy a asegurar y voy a obtener quizá menos resultados, pero van a ser más relevantes. Algunos recursos obtiene, obtienen o tienen más bien incluyen un tesauro como en este caso. Este tesauro es un listado normalizado precisamente de estas materias o de estos términos y en algunas en algunos recursos igual se llama este. Uh, vamos a ver cómo se llama acá, términos temáticos, etcétera Pero si es la, la base de datos contiene esta forma de buscar, es muy útil. También en otros recursos ofrece la forma de examinar, ¿verdad? Y esto también puede ser muy útil a la hora de buscar. Entonces, es eh, precisamente el buscar eh, bajo un término temática, términos temáticos, descriptor... O materia, me voy a asegurar de que todos los recursos que obtenga o todos los resultados que obtenga van a tener esta palabra dentro de su, de, dentro del documento. Bien, bueno, de esta forma hemos, damos por concluida, Patricia, la, ya creo que ya no hay más consultas, entonces damos por concluida la sección de preguntas, de consultas y les agradecemos a todos y todas porque eh, nos eh, hicieron precisamente esas consultas y se tomaron su tiempo. Muchísimas gracias. Y ahora Patricia nos va a compartir otra información importante. Sí, también eh, les quería recordar el sitio web eh, del Sistema de Bibliotecas, nuestra dirección es cibdi.ucr.ac.cr. En Facebook nos encuentran como Cibdi y en Instagram como Cibdi Ucr. Gracias, Patricia. Y bueno, agradecemos a todas eh, las personas que se han conectado hoy, que han estado acá acompañándonos. Y recuerden que también pueden compartir esta publicación para que llegue a más estudiantes, a docentes y público en general. Asimismo, el equipo de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco agradece a los encargados de redes sociales eh, del CIPDI por el apoyo brindado en las transmisiones de Un Café con la Biblioteca de forma virtual. Que pasen una bonita tarde. De verdad que para mí ha sido pues, un gusto compartir esta nueva transmisión. Eh, recuerden que desde la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco los apoyamos en todos los eh, requerimientos de información que ustedes tengan y que estamos para servirles. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes.